Ok, bien. Se corre trasladado a la Fiscalía a efectos de reducir los argumentos expuestos por la defensa técnica. Gracias, señor juez superior. Nuestra posición fiscal es clara. Nuestro modelo fiscal es un modelo de eficiencia, eficacia y garantía, donde los deberes del Ministerio Público de motivar sus requerimientos también son trasladados a quien formule eventualmente este pedido ante un órgano jurisdiccional. Todos estos documentos, señor juez superior, son documentos que en un principio no son nuevos. Solicitar la exclusión de las agendas es una solicitud que va más allá de, de un pedido de agendas de uso personal. Estas agendas son unas agendas que tienen un contenido muy importante. En primer lugar, porque menciona una campaña política y por quién fue financiada. En cuanto a la pericia practicada, eh, por quién fue manipulada eh, eh, y demás argumentos jurídicos presentados por la defensa, nosotros no somos ajenos a estos argumentos jurídicos, los hemos aceptado. Sin embargo también, en una primera instancia donde el juez Carguancho trata de pesar estos argumentos y todo lo que conlleva en sí el proceso hace en primer lugar valer la conducta de la procesal de la investigada Nadine Heredia, donde, donde ella um, donde ella eh, hace una denuncia ante la Fiscalía. Sin embargo, cuando se le hace el cuestionamiento, ella no acepta que son de su propiedad estas agendas. Entonces, es un acto contradictorio. ¿Por qué motivo? Porque ella, al aceptar de que han sido hurtadas estas agendas, tendría que ella probar este hurto, y es algo que ella no ha hecho, y la defensa técnica tampoco. Entonces, le recalco, señor juez, de que nosotros como Ministerio Público estamos siempre salvaguardando y respetando los derechos de los investigados, es por ese motivo que nosotros hemos aceptado todo lo que la defensa técnica nos ha presentado. Pero no estamos frente a una inviolabilidad de documentos privados, porque estos documentos han sido presentados en el ministerio, al Ministerio Público mediante la Procuraduría del Estado de lavado de activos. Es en tal sentido que desde ahí nosotros hemos partido en la investigación de estas agendas. Asimismo, nosotros hemos sido muy escrupulosos en solamente tomar datos precisos que corresponden a estas agendas. Estos son los 3 millones de dólares barata la intervención del señor Marcelo Odebrecht, el manejo del dinero, cuentas y una especie de una serie de aspectos relevantes. Señor juez, el trabajo del Ministerio Público es la búsqueda de la verdad. Por eso, al presentar una serie de documentación con argumentos jurídicos, lo único que hacen es entorpecer y... No hacer fluida esta diligencia. De esta manera, nosotros le pedimos que nos permita seguir investigando y trabajando, salvaguardando la verdad. Si bien es cierto, es vergonzoso tener que averiguar y, e investigar sobre un tema de una campaña política de un expresidente de la república, es un escenario que nosotros tenemos que seguir en investigación porque no solamente le corresponde a una persona o, o, o la inviolabilidad de una persona, sino tiene un contenido que está involucrando a una sociedad que es a nuestro país. El Ministerio Público jamás... Quiere co coercionar a los investigados, por el contrario, lo único que quiere es buscar la verdad y de esta manera llegar al, al fin de ver qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado, dónde se han ido este dinero, hacia dónde se ha ido y de esa manera nosotros poder llegar a una conclusión que será presentada en su debido momento. Eso es todo, señor juez. Ok. Con um, las alegaciones tanto de la defensa técnica como de la contraargumentación por parte de la fiscalía, cede la palabra por dos minutos a la defensa técnica para las réplicas que estime sí conveniente. Caso contrario, se solicita manifieste su voluntad de no presentar réplicas dos minutos, seamos breve, por favor que no se gracias solo para recordar eh, eh, a la señora Discán, que se entiende por prueba ilícita también llamada prueba prohibida o sea se entiende todo aquel medio probatorio o fuente de prueba obtenida con vulneración de algún derecho fundamental o bien jurídico constitucionalmente protegido eso sería todo. Ok, de igual manera, se cede la palabra a la Fiscalía por dos minutos para la junta y las consideraciones finales que desean agregar. caso contrario, manifieste su voluntad de no representar los a los dos. Fiscalía, por favor. Gracias, señor juez. Señor juez, le hago recalco mm. que el Ministerio Público ha recibido estas agendas de la Procuraduría Pública de Lavado de Activos y no ha sido comprobado un hecho ilícito. Así que nosotros no estamos de acuerdo de que esto se excluya por ser una prueba prohibida. Nosotros como Ministerio Público hemos sido muy escrupulosos en verificar el contenido de las agendas y hemos verificado que hay un contenido que le corresponde investigación por ser de carácter nacional. En este sentido, decir que es una prueba prohibida es una simple especulación. Así como nosotros también hemos dicho de que probablemente... No haya sido un hurto, sino haya sido un extravío por parte de la señora Heredia. Que también cada uno tiene su... Ahorita está en materia de investigación. Es por ello, señor juez, que todo aquello, cualquier afectación que se hace, debe ser demostrado. Y este no es el caso. No ha sido demostrado. En este sentido le solicitamos a que nos permita seguir trabajando e investigando el contenido de estas agendas. Es todo, señor juez. Ok, te agradezco a partes. Bueno, este colegio va a resolver de la siguiente manera. Va a la resolver los recursos informativos presentados por la defensa técnica, tomar en consideración los alegatos presentados por escrito y organizados en la presente audiencia por las partes. Respecto a, sobre la finalidad de la tutela de derechos, debe mencionar que usted representa ser un mecanismo procesal incorporado en el numeral 4 del artículo 71 del Código Procesal Penal, que permite al investigado, como su defensa técnica, reclamar la vigencia de los derechos fundamentales que le corresponden nacionalmente y que es vinculado como autor o partícipe de un acto delictivo, de modo que se les garantice su derecho a la defensa frente a los excesos que pudiesen suscitarse por parte de los órganos encargados de la persecución penal. Como diversa jurisprudencia de notas, se puede solicitar de forma excepcional la expulsión de la prueba ilícita en la etapa de investigación preparatoria, bajo el cumplimiento de ciertas condiciones. Estas son y estos actos de investigación están sirviendo de base para medidas cautelares o sucesivos actos de investigación. Es decir, para que pueda tomar en consideración la solicitud de la prueba ilícita, se debe terminar de forma previa y se cumplan las mencionadas condiciones. Sino que para el presente caso, las agendas que saluden pertenecen a nadie en han generado la actuación de varias actos de investigación en términos de la Comisión Expuesta corresponde a tener la tutela de derechos presentada por la Defensa Técnica. Sobre los fundamentos de la resolución apelada por la Defensa Técnica, estos basan en los siguientes cuatro argumentos que la Defensa Técnica debió contraargumentar como parte de su recurso de apelación. Antes que de revertir la resolución de primera instancia. Primera instancia, perdón, primer argumento. El juez de la primera instancia considera que la exclusión de pruebas prohibidas tiene excepciones y no comparte con la defensa tecnológica que la regla de exclusión sería absoluta. Segundo argumento, existe una tendencia a utilizar las pruebas con fines de averiguación de la verdad y que pocas veces se excluye el material probatorio. <coughs> Tercer argumento, que la consecuencia jurídica frente a la prueba prohibida es la sanción a los funcionarios públicos que habrían obtenido ilegalmente la prueba y no la exclusión del material probatorio. Cuarto argumento, sobre el caso concreto, en instancia las solicitudes de instancia analizan la solicitud de tutela de derechos de dos vertientes, uno, de la expresión de los documentos, y dos, utilización por los operadores públicos. Sobre ello, la defensa técnica no ha logrado denotar con fehaciencia la invalidez de los mismos, a efectos de desestimar la resolución por parte de la primera instancia. Tiene así esta sala, resuelve de crear un fundado de recursos de apelación por parte de la defensa técnica, en el sentido que esta pretende excluir de la etapa de investigación preparatoria de las atiendas que saluden pertenecen a la investigada en la día de la Jó. Máximo, si este colegiado considera, considera que debe primar la búsqueda de la verdad en un caso de relevancia nacional, como lo es en la imputación del delito de lavado de activos a los imputados, debido a desestimadas formalidades sobre su tensión por parte de la Fiscalía, así como las denuncias de voto vinculadas a la obtención de las afeitas en de la Iberia, las mismas que hasta la fecha no cuentan con resolución de la instancia pertinente y que no corresponde a este colegiado pronunciar los sobre la afirmación de la Fiscalía respecto al papel obstruccionista por parte de la Defensa Técnica, el criterio que comparte el juez Concepción Jarguancho en la resolución de primera instancia es que el colegiado desestima tal afirmación, indicando que la tutela de derechos es una figura que está incorporada en, en el artículo 69 del Código Procesal Penal, como ya se puso anteriormente. La misma que ha desempeñado la Defensa Técnica por la oportunidad de presentar su recurso informativo. Motivo por el cual este colegiado resuelve desestimar tal afirmación en la resolución de primera instancia. Se notifica la parte de la decisión de este colegiado. Fiscalía, ¿alguna declaración sobre la decisión de este colegiado? Es conforme. ¿En defensa técnica, ¿alguna declaración sobre la decisión de este colegiado? No estoy de acuerdo. Eh, apelaremos ante las instancias correspondientes. Ok, se da por concluida la audiencia, siendo las 16 horas por 15 minutos del jueves 14 de abril de 2021, disponiéndose el cierre del registro del audio y el video. Gracias.